Hola, ¿qué tal? Soy Xavi bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Pues turno para Alice Wonder y su canción Yo Quisiera. Bueno, esta fue una de mis grandes sorpresas al descubrirla. Me encantó en la gala. Qué sensibilidad, cómo, cómo canta. Así que también muy expectante con ella a ver, a ver esta canción de Alice Wonder. Yo Quisiera. What's it Vaya sonido, no se han ¿Cómo pasan los años? Nadie diría que estaría aquí hasta aquí llegado. ¿En qué tú yo saldremos aquí? Saqué sea, letras? Wow. ¡Qué voz! Wow, ¡Cómo suena, Alice! O sea, me gusta mucho, eh, cómo suena esto. Wow. Wow, esa metralleta. Madre mía, vaya canción, o sea, vaya temazos ahí en la preselección y llevo tres, o sea, wow alucinante, alucinante Alice Wonder, que en directo es alucinante. Bueno, he dicho lo mismo con los demás, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, me impactó tanto su actuación y esta canción es preciosa, o sea, cómo suena, de verdad. La parte que, que introduce el coro también es buenísima y ese sonido actual, pero muy, muy, cómo decirlo, sencillo, o sea, no sé, guau, guau, guau, guau. Buenísima esta canción también de Alice Wonder, de verdad, me ha encantado. De momento estas tres dejan un nivel que unido un do, como decimos en Cataluña. Oh my god. Bueno, vamos a ir con el siguiente, que es Aritz Aren con flamenco. Vamos allá.